que hacemos desde todas las mujeres que escribimos y colaboramos con, con la elaboración de este libro con el respaldo de la biblioteca del Congreso, del de, de Centro de Extensión del Senado y durante mi presidencia eh, del, del Senado de la República 2020-2021 eh, tomamos la decisión de, de, de plasmar, de recuperar eh, en un libro las vivencias, las experiencias de miles de mujeres chilenas que día a día están enfrentando la crisis sanitaria pero también la crisis económica. Así que este es un testimonio desde el mundo académico, de investigación feminista pero también de 36 mujeres que en distintas regiones de nuestro país, de distintas actividades, hoyas comunes, crianceras, campesinas, pescadoras, empezaron a contarnos a través de las páginas del libro cómo estaban viviendo la pandemia, Muy contenta también de compartir con la Biblioteca del Congreso, de estar también en plena calle, en el Paseo Bandera, y recogemos con mucho gusto el poder conocer las historias, voces de mujeres diversas, de distintos territorios, de distintas disciplinas, artes, que son parte de la diversidad de mujeres que nos constituye. Y todas necesitamos, merecemos igualdad de derechos en este cambio civilizatorio hacia la igualdad de género que estamos llevando adelante en Chile y en todo el mundo. Y hoy día aquí hemos eh, hecho un acto eh, muy interesante que eh, ha sido la reproducción de las láminas artísticas, fotografías y pinturas que tiene el libro que fue realizado en la Biblioteca del el año 2021 que se llama Mujeres en tiempos de esperanza, eh, crisis y pandemia. Los invito también a visitar la exposición que va a estar la próxima semana o a partir de mañana en los patios del Congreso eh, prestado a la Convención Constituyente y la próxima semana pensamos tener la exposición en el Congreso en Valparaíso.